Te deum laudamos. A ti Dios, himno de San Ambrosio y San Agustín, para dar gracias al Señor. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, por Señor, te confesamos. A ti, Padre Eterno, reconoce y venera toda la tierra. A ti, todos los ángeles. A ti, los cielos y todas las potestades. A ti, todos los querubines y serafines cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de su gloria. A ti el glorioso coro de los apóstoles. A ti la venerable muchedumbre de los profetas. A ti alaba el numeroso ejército de los mártires. A ti. La Iglesia Santa confiesa por toda la redondez de la tierra que eres Padre de inmensa majestad, que debes ser adorado tu verdadero y único Hijo, y también el Espíritu Consolador. Tú, oh Cristo, eres Rey de la gloria. Tú, el Hijo Sempiterno del Padre. Tú, para rescatarnos te hiciste hombre, y no tuviste a menos el encerrarte en el seno de la Virgen. Tú, destruido el imperio de la muerte, abriste a los fieles el reino de los cielos. Tú estás sentado a la diestra de Dios en la gloria del Padre, y de allí creemos que vendrás a juzgarnos. Suplicámoste pues, socorro a tus siervos, que redimiste con tu sangre preciosa, Haz que en la eterna gloria seamos del número de tus santos. Salva, Señor, a tu pueblo y bendice a tu herencia. Y gobiérnalos y ensálzalos para siempre. Todos los días te bendecimos y te alabamos tu nombre en los siglos y en los siglos de los siglos. Dígnate, Señor, conservarnos sin pecado en este día. Ten, Señor, piedad de nosotros, sí, ten de nosotros piedad. Descienda, Señor, tu misericordia sobre nosotros, pues pusimos en ti nuestra confianza. En ti, Señor, esperé, nunca seré confundido. Amén. Indulgencias de cinco años Indulgencia de 10 años si se asiste al canto del Te Deum en iglesias u oratorios públicos. Indulgencia plenaria si confesados y comulgados rezaren a intención del Papa el Te Deum. Gracias por escuchar. Y ver nuestras oraciones, los invitamos a compartir, comentar, suscribirse, darle dedito arriba y activar la campanilla para que más personas puedan aprovechar de las gracias de estas oraciones. Con María siempre como nuestra intercesora, Dios les bendiga.